días a todos desde la Especialidad de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico. Cinco estudiantes van a rendir y el tribunal va a estar conformado por la doctora Patricia Gómez, por la licenciada especialista María del Carmen Borgata y por quien les habla la doctora María Cristina Cometo, que es la directora de la carrera de la Estamos Estamos ansiosas por escuchar la producción. Mi nombre es Rosaria Balbo, soy licenciada en Enfermería y hoy tengo el goce de presentarles mi trabajo final integrador. Esta oportunidad les presento un protocolo de intervención, cuidados iniciales en la recepción del prematuro en el Hospital Materno Provincial. Elegí realizar un protocolo, un protocolo de cuidados paliativos de enfermería que se aplican en el paciente crítico. Mi nombre es Valbo Noel Beatriz, soy licenciada en enfermería, estudiante de la especialidad en enfermería en el cuidado del paciente crítico, por lo cual me llevó a la necesidad de estudiar los sentimientos y actitudes del personal de salud en época de. Pandemia del COVID-19. Andrés Tejeda Lorena, voy a presentar el protocolo de implementación de abrazo rápido en neonato con hipotermia terapéutica. Soy la licenciada Cedrón, soy alumna de la especialización. Hoy les voy a hablar sobre cuidados de enfermería en personas postoperadas de cirugía cardíaca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Agradezco un montón a todo el equipo de la especialidad. Gracias. Bueno, mira, gracias. Creemos que los cinco trabajos tienen posibilidades concretas de aplicación en sus centros de trabajo. Hemos consensuado con Patricia que cada una de ustedes va a tener la nota de 10. <risa> y un gusto acompañar.